¡Bienvenidos a México! Inmersión México es una experiencia única donde por 15 días vivirás como todo un mexicano. Conocerás y platicarás con personas solo en español con mi ayuda o la de otros instructores para que tomes confianza y practiques lo que has aprendido. Visitarás lugares no turísticos además de probar comida típica mexicana con nuestra chef profesional moca y restaurantes o comida en los lugares menos esperados pero eso sí, todo de forma segura. Los recorridos los daré personalmente yo contigo. Andaremos en bicicleta o caminaremos. Conoceremos a otros instructores para que escuches otras formas de hablar español y te sea fácil practicar con nosotros. Esto es lo que piensan algunas personas que ya vinieron a México a vivir su experiencia. Sí, sí, uh, una semana en sí, Y uh, durante dos semanas, nuestro tiempo aquí... Uh, ha estado muy muy divertido muy muy interesante y no fue un viaje uh, turístico pero llegamos a conocer la gente de México la gente de México de Ciudad de México son son amables son muy amigables uh, la, viaje uh, es, es fantástico. ¿Qué te pareció esta experiencia en México, estos 15 días que estuviste aquí? Me parece muy bien la experiencia. Me encanta la experiencia. Como hemos um, platicado un poco, quería uh, una experiencia diferente, porque he, He estado en, en, en inversiones en otros países y quería algo diferente y con seguridad lo encontré Qué bueno. porque en esa experiencia no solamente estamos estudiando libros estamos practicando en la calle con gente, con ustedes y todo Ahora conozco más de la ciudad, de antes porque no he estado mucho tiempo en la ciudad, y conozco más um, lugares en las afueras o de las afueras de la ciudad, como no puedo recordar los nombres, como Cuacalco, um, donde fuimos a tener un día muy. Lindo con su amigo y su familia y eso fue una experiencia preciosa porque casi no bueno es es muy especial si gente de aquí invita gente, invita, gente como yo para pasear el día y almorzar y todo eso sí fue muy bonito eso. era una buen viaje porque aprendí un poco más español y uh, conozco un poco más la, la país de México, parte de México no lo conozco antes. Uh, es, es, México es uh, más o menos parte de mi vida. Vino a México cada año, excepto cuando hay pandemia. Y, Necesito aprender todo el <risa>, país, no solo las partes con resortes y uh, no solo las partes con playas y ahora <risa> este, mi despedida. Adiós. Así que, bueno, aquí los esperamos.